¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo vamos? Bienvenidos una vez más a un capítulo de FIFA En esta ocasión chicos, estamos a solamente 5 juegos Solo 5 juegos Y finalizamos definitivamente la liga Consolidamos el campeonato y el ascenso, amigos Estamos a nada, solo son cinco juegos Veamos aquí con quién nos toca Vea, hemos venido ganando los últimos juegos Afortunadamente pueden ver los juegos ahí en mi canal Y pues nada, estos dos últimos Tenemos exactamente 15 puntos en juego Aún no somos campeones chicos Aún nos queda mucho, mucho, mucho juego en disputa le llevamos al 6, 9 puntos al segundo. Entonces, hay 15 en juego. Este está complicado, chicos. Vamos, vamos, vamos. A ver qué tal nos va el día de hoy, chicos. No se les olvide de dejar un like. Eh, la meta del día de hoy son 10 likes. Ay, Hola, y este todos. es el que Por se. Es el que, este el que, el que se buguea. De este si los F, que nadie se mueva. ¡Dale, Manolo! ¡Dale, Manolo! Vamos, vamos, con toda, voy a dejar toda la cinemática. Saludos y buenas noches. La espera ha terminado y por fin pueden ver un partido más del equipo de sus amores. Pónganse cómodos, que empieza el espectáculo. Que a nadie se le ocurre desactivar los comentarios, que ya saben Lama y González les perseguimos. Los visitantes vienen con la gran motivación para asegurarse el trofeo liguero. Y no con les toda, de nada, con, con toda por esa liga. El ambiente en las gradas es increíble, Manolo en este encuentro. Vamos, vamos que vamos, vamos que vamos, vamos, que se vamos ligero, con toda ya, gente con toda. Aquí ah, ya ven, es el que se buguea. Vea, ahí quedan los dos manes en la mitad. Ha estado muy bien quedándose con la pelota. Go gol, bien, gol, gol, bien. gol, gol, gol, gol, vamos equipo, vamos. El título está cada vez más cerca. ¡Allá ascenso, amigos, allá ascenso! Ahora pueden jugar con el tiempo. A vemos ascenso, amigos. Este tanto inaugura el marcador, recuerden 1-0. Vamos, vamos, vamos defendiendo al toque, chicos, calmaditos. Eso, excelente, excelente, bien. ¡Qué sonrisa se les tiene que dibujar en la cara cada vez que se vean en los puestos de ascenso, Manolo! El club pretende ascender de categoría bien, y de momento. Bien, Ojo, Manolo, bien, bien. Cuidado que go, se ¡Gol, gol, gol! ¡Vamos, equipo! Go, go, go, go, go. Habemos ascenso, amigos. Go, Habemos ascenso. Go, go, go. Habemos ascenso, no joda. Acaban de duplicar su ventaja y ya están a dos goles. ¡Nadie le cierra esa banda! ¡Tiro! ¡Ay! autopase ¡No! Se va fuera por muy poco. ¡Qué potencia llevaba ese tiro? Yadson, ¿Qué ¡Lo que te comiste, Jadson. ¡Anda y apenas vamos en el minuto 22! Se ¡Bien! ¡Al toque, gente! ¡Calmadito! ¡A mantener la posesión. Uy, ¡uy, juez! Vete ¡uy, juez! Correctamente para cortar ese Échalo, échalo, échalo. Señala falta tras la entrada. Pues sin balón, juez, sin balón, échalo. Eso. Amarillita, es que ha sido faltísima. Vea, vea, vea, vea, vea, eso qué es. O sea, qué da kilómetro. No, ¿qué fue el, guardameta atrapa el balón. tenemos que enseñar más esas faltas amigos vamos vamos suéltalo hijo suéltalo Uy, me hizo un globito al equipo visitante le dura muy poco vamos, vamos vamos vamos. y solo bien los atrás y es más está muy alto. A hasta cansarse Unazo, bueno, ¡ay! Un lo mató, dije. En de hacer el Bravo por él, Barolo. Si no llega a ser por esa gran intervención ya estarían sacando del centro. Yo dije, Dios mío, lo mató. Ya va con ganas de comerse al rival. Puede intentar disparar. ¡Ay no! Al menos iba entre los tres palos. Se la puso que el no que no es. Al ataque, al este at ataque. No tiene mala pinta. Al ataque, está, gente. Vamos, Jetson. Jetson, Jetson. ¡Qué, Jetson. Gran, gol, qué gran pelota, al espacio! ¡Gol, Jetson! ¡Qué pepino! Minuto 88, amigos. Sabemos, liga. Vamos, este es La pone donde quiere. Y miren cómo acabó todo. Ahí vemos el uno contra uno y cómo mete ese zambombazo que se cuela dentro. Ese sí, zambombazo. Se yo. Eso te rompe la mano. Uy, este partido parece que tiene dueño no es 3-0. La pone al área, pero en vano. ¡Vamos! Y se acabó el partido. No pudo ser. El título tendrá que esperar por lo menos. Otra jornada más Qué decepción ah, para la afición Pero oye, la semana que viene hay que intentarlo otra vez Eso sí, como les entren los nervios o las prisas Pueden complicarse la vida Y no sería la primera vez que les pasa Mira Paco, creo que el equipo necesita un psicólogo Y además, este va a tener mucho correr. ¿Cómo así? Hola a todos, estábamos deseando que llegara este día En el que podrían proclamarse campeones de liga Y ha llegado, vamos Hola, ¿qué tal? Gracias Estamos entrando entrar visitantes. un día más en vuestras casas para narraros un partido, un espectáculo de fútbol. Hoy quería traer a mi cuñado para comentar el partido, pero el Sport me ha obligado a traer a este, a Paco González. Los visitantes vienen con la gran Uy, motivación para asegurarse el trofeo liguero. Esperemos Paco que tengamos emoción. Los visitantes llegan con un plus de motivación gracias al apoyo de su afición que ha venido a verles con la esperanza de que se aseguren ya el título liguero. Vamos, equipo, vamos, vamos, con toda. Ha decidido que se sobra y se va. Gol, el título está cada vez más cerca. Creo que es un gran Vamos, ves bañar. Ahora pueden jugar con el tiempo. Ah, cinco ahí minutos. ahí está el balón otra vez en juego. Y recordemos el marcador. Esto va 1-0, señoras y señores. Uf, o sea, que echan al Cholok.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 por ahora van uno arriba y el encuentro está siendo muy parejo, pero como suele pasar en este tipo de encuentros, al final. Espera, Manolo, que esto va a ser gol. Gol, gol, qué pepino. ¡Oh, Hutchison. ¡Gol este gol, qué golazo, marcador, qué golazo. ¡Oh! Cantando Manolo, pero aquí no hay nada dicho hasta el final. Uf, bueno, pues ya nos enseñan otra vez ese tanto. El pase es medio gol. Y optar por el trellazo ha resultado ser una buena decisión. ¿Qué no se fuera, también es verdad. Ya tenéis que hacer bueno, un top de goles ya, que he hecho, qué ¡Qué pepazo! Jackson. Barrios. Excelente pase al espacio. Gol, gol. ¡Gol, gol, gol bien, ¡Gol, gol, gol, bien, ¡Gol, Hutchison. Bien, bien. Conseguido. Nos ponen otra vez el gol El pase al hueco ha sido perfecto Y ha acabado marcando bien. con un potente disparo Desde media distancia Ay Dios Wilkes Uy Se estrella en la madera El balón todavía no ha salido Uy, uy, uy, eso ha estado muy cerquita ¿Cómo ha sonado ese disparo contra el palo? Así es como suena la decepción y la frustración. Una pena. Centro interceptado. ¡Bien! ¡Se y consigue recuperar la bola! Paco, no te despices ahora que puede llegar el contraataque. Vamos, vamos, vamos. Llega, llega, llega, llega. llega. Llegó. ¡Ojito que puede ¡Golazo! ¡Golazo! Golazo, Ola, ¡Golazo! ¡La vieja confiable! No sé si quería pegarle así, pero le ha salido una volea impresionante. Otra toma más de ese centro que ha precedido al gol. Y su definición es tremenda, ¿eh? Coordina perfectamente los movimientos y engancha una gran volea. Hemos visto remontadas épicas a lo largo de la historia, pero teniendo en cuenta el minuto en el que estamos, a mí me da que esto ya... No va a cambiar a dos a la vez. Gracias Antonio, tomamos nota y seguimos con la narración Ay, caz... Atención que el pase ser robado Uy, Atraque uy. las líneas como un puñal A que falla gol, gol, gol. Paco se pone más cerca pero queda muy poquito tiempo, muy difícil Yo diría que imposible Manolo, aunque ya no me atrevo a firmar nada Presionar arriba puede dar sus frutos y aquí tenemos la prueba de ello. Mira, mira Marolo cómo le roban la cartera y arman la jugada del gol. De auténtico lujo. Uy. El electrónico muestra ya 4-1 y se renuda el partido. Puta la que no es. No, no, no, no. Uno no. para uno. Atención porque le tira un globo. ¡Gol, gol, ah, gol, gol! Y acaba dentro, ya es el segundo en pocos minutos. Y se verán más cerca del empate. Pero todavía tienen trabajito te digo yo, no me confío tanto. El electrónico indica un resultado de 4-2 y sacan de centro. Último minuto del tiempo reglamentario. Intercepta el pase. Se acerca peligrosamente. Puta. Uy. Final del encuentro bien, bien, bien. Vale, dan 15 este minutos unido, más. Me empatan y me ganan. Ahí está González, el título ya es suyo. Sí, sí, sí, prisa sí, sí. No querido esperar Al próximo partido. Para proclamarse campeones Han hecho bien Manolo Ya sabes que si lo dejas todo para el último momento La puedes liar Ya tendrán tiempo de celebrar el título en el próximo partido En casa con su gente Ahora a disfrutar de este exitazo Y a celebrarlo como es debido Sin duda son los merecidos campeones Lágrima, risa, gritos, llanto Vamos equipo, buena Los comelones campeones ¿Qué? ya Esperemos que nos viven de un gran espectáculo cuando el balón ya está en juego. Eso fue todo. Ya, por eso fue que quedé campeón. Exactamente, y tengo un partido menos. Mm, vale, vale, vale. Pues chicos, entonces les propongo que vamos a adelantar estos partidos. Ya estamos campeones, ya pues. Nada más puede pasar, la verdad. Ya quedamos en esa posición. Vamos a adelantar los partidos como nos va con esto, uy perdimos, perdimos chicos, perdimos, perdimos, y con esto, uy te lo vamos a hacer aquí un poquito de simulación, antes que todo le cambiamos el uniforme, Vamos a hacer simulación, nos metemos al minuto 80 a ver si nos dan, pues no sé, la copa o algo. Listo. Entonces vamos a ver cómo se da todo, gente. Nos metemos al minuto 85. Independientemente de cómo vaya, al minuto 85 nos metemos. ¿Vale? Comienza el partido. Y la pierden. Ya lo ven, quieren la victoria a toda costa y no van a dejar de intentarlo. Eso, aquí. Pero ojo que casi no queda tiempo. Pueden adelantar a su equipo. ¡Ay! Al peligro con esa entrada. Vamos gente, vamos, vamos, vamos, vamos. Nos despedimos a ver si ganamos esta. El partido agoniza. Quedan dos minutos más el descuento. Que bien filtró con intención. Gol, vamos, último minuto. Vamos, Janso. Final, final del partido, les ha tocado Eso. esperar para poder celebrarlo, pero ya por fin pueden hacerlo y encima con su afición. En casa, amigos, en, en casa, que ahora puedan celebrarlo con más ganas todavía. Y mira los Paco ahí están, vemos al equipo en comunión con la afición, celebrando un título que les ha costado sangre, sudor y lágrimas. Lo que nos película. ha costado el título verdad, la verdad. Este equipo ha sido un gran ejemplo de sacrificio, de regularidad y de constancia. Se merecen todo lo que les está pasando. Excelente equipo. Vamos, vamos, vamos. ¡Ahí está la copa, amigos! ¡Ahí está la cómo copa! ¡Cómo me gustan los papelillos! como me gustan los cañones de luz! como me gusta la alegría! ¡Cómo me gusta la fiesta! Ahí los tienen en lo alto del podio, preparados para recibir el trofeo, que les acredita como los mejores, que les acredita como los campeones. ¡Cógelo! El capitán lo mece, lo baja, una, dos y tres arriba. ¡Son campeones! ¡Campeones! ¡Campeones! ¡Campeones! Tomando fotos, chicos. Vamos, vamos, vamos, vamos. ¡Eh! Los comelones el título, Fútbol Club urbano, Campeones. Ya tienen el trofeo y ahora hay que celebrarlo con la afición. Se van a la esquina, allí a ese córner donde han estado estos hombres que le han acompañado a lo largo de toda la temporada. Va por vosotros, Crack. Va por esa afición que siempre a las duras y a las maduras le acompañó. El título al aire son los campeones. La foto, la foto, Ay, la foto. La foto del equipo campeón, los elegidos que han sabido practicar el mejor fútbol durante la temporada. Solo se puede decir una cosa. Enhorabuena, campeones. Vamos, ídolos. Qué bien filtró con...